Listo, bueno, entonces vamos a empezar. El nuevo formulario de póliza se los voy a presentar. El que tenemos aquí. Como pueden ver y como les habíamos informado en, en correos y en... pues ya lo habíamos promocionado, va a estar dividido por partes. Entonces va a tener varias sesiones. La primera sesión va a ser información principal de la póliza. Entonces ustedes van a poder ver número de póliza, riesgo, toda la información pues, que ya tenían. Pero ya va a estar agrupada. Entonces, tienen riesgo, tienen el estado, el cliente, la aseguradora y el ramo. Tienen la información de las fechas. Aquí ustedes van a poder agrupar las fechas de vigencia de la póliza. La información de prima y comisiones, que son información importante que ustedes necesitan ver toda agrupada. Información del vendedor. Como les habíamos contado, van a tener entonces. La actualización de varios vendedores. Aquí ustedes van a poder agregar, siempre van a tener un vendedor y van a poder agregar otro vendedor a esa póliza, donde van a poder configurar la comisión, la retención, aplicar sobre esta comisión y la comisión ya del vendedor. Van a tener la información de tomador, asegurado y beneficiario. Va a estar aquí también agrupada. Las observaciones donde van a tener relación de contenidos y accesorios y pues las anotaciones importantes. Y al lado derecho van a tener la información de pagos, donde ustedes van a poder ver todos los pagos que crean en la póliza de una forma como más amigable, para que ustedes puedan ver toda la información en, en un solo momento.